¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de la Academia de Español Online! En el podcast de hoy... ¿De qué vamos a hablar en el podcast de hoy? ¡Ah, sí! En el podcast de hoy vamos a hablar sobre virus, coronavirus y gripes. Hoy vamos a hablar sobre salud sobre diferentes enfermedades o virus que están afectando ahora mismo a España, sobre todo de la gripe, pero también hay un, gri hay un virus a nivel mundial, bueno, más bien en China, que se llama el coronavirus, entonces he decidido, como es un tema muy mediático, he decidido grabar este podcast para aprender un poco de vocabulario sobre eh, medicina, en este caso virus, gripes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad vamos a hablar de virus, principalmente porque la gripe también, también es un virus. <risa> Bueno, y quiero decirte que, como en todos los podcasts de la Academia de Español Online, si vas a www.spanishwithvicente.com barra podcast, eh, podrás encontrar la transcripción a este podcast, pero no solo eso, eh, sino también, eh, para este podcast vas a encontrar una tabla con vocabulario, eh, dos ejercicios, dos actividades para practicar el vocabulario de este podcast, la transcripción, y también vas a encontrar las soluciones a estas dos actividades. Están en la, en la página web de la Academia de Español Online. Ahí puedes, si eres estudiante de la Academia de Español, puedes descargarlo, y puedes hacer el vocabulario, las actividades, etcétera, etcétera. Y también tienes cursos, tienes más podcast, tienes un montón de cosas. El grupo de Facebook, tienes todo ahí. Así que te dejo el link en la descripción, y podrás ver todo. Pero en este podcast, hemos venido a aprender español y vamos a aprender español. Vamos a aprender español médico, en este caso. Vamos a aprender algunas palabritas, un poco de vocabulario, mientras yo os hablo un poco sobre estos virus que están afectando a, al mundo, en general. Bueno, pues... Eh, ¡Vamos a empezar ya! ¡Vamos a empezar ya con el podcast! ¡Vamos allá! Bueno, bueno, bueno. Pues, el, en este caso vamos a hablar de un virus que es eh, un virus que se originó, se originó en, en China. Eh, sí, creo que fue una ciudad que se llama Wuhan. Y este chino, y este chino, este virus, este virus lo han denominado coronavirus, una especie de virus que, por lo visto, existen otros seis tipos diferentes de virus. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que el primer brote de este virus, el primer brote del coronavirus, eh, se produjo en un mercado, o eso dicen, en un mercado de, de marisco, de pescado, eso he, he podido leer en Internet, tampoco soy consciente al 100%, pero el primer brote de este virus fue en ese, en ese mercado, y después eh, se fue, digamos, eh, que, se fue propagando entre la población. Eh, por lo visto es un virus que se contagia. Este virus se contagia. Se puede contagiar de personas, de, perdón, de animales a personas. Y también se contagia entre personas. Por lo tanto, una persona puede contagiar a otra persona. Por eso la gravedad de este virus. Porque, eh, como hemos dicho, como se contagia, es muy peligroso. Y creo, eh, creo que algunos países están en cuarentena. Algunos países... No, perdón, países no, algunas ciudades... No, países no. Uf, esperemos que no, que eso no pase nunca. Algunas ciudades están en, en cuarentena. He leído antes que eran tres ciudades de China que estaban en cuarentena, por lo tanto, la, la gente no se podía acercar a esas ciudades, porque digamos que tenían algunas normas restrictivas, porque estaban en cuarentena, entonces no podía, la gente no podía acceder a esas ciudades. Os voy a leer un titular de un periódico, en este caso el periódico El Mundo, que he encontrado. Dice, el primer contagio de coronavirus en Europa. Se confirma en Alemania el primer contagio eh, debido a la transmisión directa de este virus. Por lo tanto, una persona en Alemania ha sido contagiada con este virus. Eh, bueno, de momento eh, creo que no se conoce la vacuna. No hay ningún, ningún tratamiento para este virus. Por lo tanto, los, los investigadores, los científicos, están manos a la obra, manos a la obra, eh, buscando posibles tratamientos, posibles vacunas. Porque si no recuerdo mal, las vacunas en realidad creo que son como como virus o antivirus, que atacan al virus. Bueno, no sé exactamente, porque no entiendo el 100% de medicina, pero creo que es algo, algo así. Entonces, claro, están buscando una vacuna para poder vacunar a la, a la población. En este caso, pues eh, empezar en, en, en el lugar donde se originó este primer brote de virus. Y bueno, pero es que también en España, este virus está siendo muy mediático. En realidad, no tenemos ningún caso de contagio, absolutamente no tenemos ningún caso de contagio en España, pero está siendo muy mediático, un caso muy mediático, por la repercusión que este virus tiene en... está teniendo, mejor dicho, en China, el país donde se, se originó el virus. Eh, a continuación, os voy a leer algunos de los, síntomas, de los síntomas de este virus. He tenido que buscar información, porque yo no lo conocía, y digo, bueno, antes, antes de, de mentir, o de decir algo, eh, que no tengo información la información adecuada, pues voy a leeros los virus... Lo, los virus, no, los virus no. Os voy a leer los síntomas de este coronavirus. Dice fiebre, uno de los síntomas es fiebre, tos, eh, dolores de cabeza, fatiga también, cansancio, fatiga, etcétera, etcétera. Hay algunos más. Pero bueno, los más importantes son fiebre, eh, tos, <coughs> tos, eh, dolores de cabeza, cuando te duele la cabeza, y fatiga, que es cansancio en general, en todo el cuerpo. Hay algo interesante en esto, y es que los, los síntomas son muy parecidos a los de la gripe la gripe común, que de hecho, esta gripe está azotando actualmente a España. Creo que ha, creo que ha muerto gente, incluso eh, ha muerto gente debido a la gripe. Normalmente suelen ser personas mayores, que cuando una persona mayor se contagia de gripe, pues lo pasa peor que una persona pues, con mejores condiciones físicas, claro las condiciones físicas de una persona mayor, o de un niño, no son las mismas que las de un, un adulto, una persona adulta. En este caso, los síntomas de la gripe, es que son los mismos. Voy a, voy a buscar aquí, los síntomas de la gripe, dice fiebre, también fiebre, eh, tos, dolor de garganta, dolor de garganta también, mucosidad nasal, mu mu o mucosidad en la nariz... Eso sí que es verdad, cuando tienes fiebre, cuando tienes eh, gripe, hay mucha mucosidad, tienes mucha mucosidad en la nariz. ¿vale? Dolores musculares, fatiga, en general, son los mismos síntomas que, que este virus que estábamos hablando antes. Pero en este caso, el coronavirus, este virus eh, que tuvo su primer brote en China, todavía no ha azotado España. Por esa parte, pues todavía estamos tranquilos pero la fiebre sí que se está contagiando bastante. Eh, se está contagiando bastante porque es un virus que se transmite de, entre, personas, entre personas, y la verdad es que es, eh, es, la, época, es la época propicia para que este virus se, se contagie o se extienda. Estamos en invierno, y normalmente cuando, cuando es invierno, eh, pues la gripe brota, y, y vuelve a, a extenderse entre la población, sobre todo, las personas más mayores. Eso suele pasar. Y bueno, ¿queréis saber una cosa? ¿Queréis saber cuál es el tratamiento para esta gripe? Eh, ¿O la medicación que se puede tomar? Eh, um, voy a mirarlo, voy a mirarlo, y os lo voy a decir. Dadme un segundo. Bueno, pues ya he encontrado cuál es el tratamiento que más se usa para combatir la gripe, para, para evitar que la gripe pues, se extienda y, y te, cause, pues, te cause un mal mayor, ¿no? Bueno, pues la gripe eh, se puede curar con diferentes tipos de medicamentos. Los analgésicos, en este caso, como por ejemplo, el ibuprofeno, la aspirina, el paracetamol, también, estoy seguro que los conoces, porque el nombre creo que es muy parecido en todos los idiomas. Y también están los antihistamínicos. Esta palabra siempre me ha costado mucho decirla. Antihistamínicos, que son básicamente estos medicamentos eh, frenador, aspirina... Los medicamentos más comerciales, que conocemos todos. Y por último, están los remedios caseros. Los remedios caseros. Yo recuerdo que mi madre y mi abuela siempre me daban... Eh, era como una especie... como un mejunje, una mezcla, un mejunje, de limón, creo recordar, era limón, leche y miel caliente, porque con eso hacía era como que protegía la garganta. Protegía la garganta contra la gripe, pero bueno, eh, es un remedio casero, y bueno, en cada casa en España, eh, cada familia tiene un remedio casero para, para cualquier cosa. En mi casa, el remedio casero era ese, tomar eh, como una especie de infusión con leche, limón, y miel. Un mejunje eh, bastante raro, la verdad. Pero bueno, en algunos casos, lo, estos remedios caseros, son bastante eficientes contra, contra algunos virus, y funcionan, ¿eh? tengo que decir que funcionan. La verdad que este, eh, este mejunje, la leche caliente con, con miel limón, a mí la verdad es que me aliviaba bastante el dolor de garganta. Yo no lo usaba para la gripe, yo lo usaba para el dolor de garganta, pero bueno, aliviaba bastante el, el dolor. Y bueno, pues eso ha sido más o menos lo que está pasando en España, la situación que tenemos. Aquí no ha, todavía no ha habido ningún brote de este coronavirus, pero sí que tenemos la gripe, y la verdad es que hay mucha gente que está que ha sido contagiada con la gripe. Pero bueno, normalmente eh, suele ocurrir siempre, porque estamos en invierno, y es la estación de la gripe. Es la estación favorita para para que la gripe se propague. Y bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Quédate, porque justo después de terminar, te voy a hacer una pequeña conclusión, y vamos a hablar de los próximos podcasts. Bueno, bueno, bueno, pues eso ha sido lo que, lo que está pasando ahora mismo en España, más o menos, con la gripe, y con este virus tan, tan mediático, de, que proviene de China, que se originó China. Y bueno, más o menos, eh, hay que decir que todos los años tenemos este brote de gripe en España, es algo bastante común, lo que pasa que es la época, es enero, entonces, pues se le da mucha, mucha importancia a este, a este tema. Sobre enero, febrero, también, bueno, ya son finales de enero, principios de febrero, este tema se vuelve bastante mediático. Pero bueno, es, uh, es una realidad, existe, está ahí, pero bueno, como hemos dicho, existen antibióticos, antihistamínicos, y lo más importante, re... bueno, no lo más importante, los remedios caseros, que cada madre tiene un remedio casero diferente. Bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Recordarte que, si vas a la página web, tienes ahí la transcripción, las actividades, y todo lo que tú quieras. Y a partir de ahora, los próximos podcasts, eh, pues te quiero pedir ayuda a ti. Quiero pedirte ayuda. Eh, yo siempre le pregunto a mis estudiantes también, de hecho, todos los podcasts siempre le pregunto antes a mis estudiantes. ¿Os parece bien hacer este podcast? Sí, sí, me ha parecido estupendo. Pero me gustaría saber tu opinión, me gustaría saber, que si tienes alguna idea para hacer un podcast nuevo, pues que dejes una, un comentario, y yo, como tú sabes, yo los leo siempre. Siempre leo todos los comentarios. Lo que pasa que hay días que no puedo contestar, pues porque... Estoy trabajando, estoy creando un curso nuevo, o estoy grabando otro vídeo para YouTube, o incluso estoy grabando este podcast, y no puedo contestar a todos los comentarios uno a uno, pero los leo todos, todos, todos, de arriba a abajo. Leo to absolutamente todos los comentarios, ¿vale? Así que si quieres dejar algún comentario, que sepas que lo voy a leer. Bueno, pues eh, eso ha sido todo en el podcast de hoy. Espero que hayas aprendido un poco más de vocabulario, y nos vemos! en el próximo podcast. ¡Hasta luego!